¿Qué más tenemos? Tenemos Leatriz, esta es flor de punta y moradito, como que es un color de otoño, muy padre. Y por último, sin ser la menos importante, me encantan, miren los mini zempasúchiles, miren qué bonitos están. ¿Están listos para la, para la canasta? Preguntan que si así la venden, que qué hermosa están Ay, bueno, también, ¿verdad? Qué bellezas con las que uno se llega a encontrar. No, esta calabaza, pues así la compré. Lo que pasa es que en Estados Unidos encuentras todo, pero ahora que estamos queriendo ser más ecológicos, lo puedes hacer uno, me imagino que es una canasta forrada de musgo, que lo pegaron y en la parte de abajo le pusieron corteza y esa sí puedo ver con un tipo de red, de netting, de red de hilo. Y tiene cortecita. ¿No quieres hacer un close-up? No. Y por dentro trae un plástico para protegerla. El otro día me preguntaban qué tipo de plástico pueden usar para proteger sus cosas. Pues un plástico grueso. Lo importante es que van a usar plástico entre más grueso, más de doble uso puede ser. O en algunos países pues ya tienen este plástico ecológico. En México no, pero en Inglaterra sé que sí. Sí. Ok, ¿qué voy a hacer? Ya tengo mi canasta, ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar con el follaje. El follaje me va a permitir tener un armazón, voy a hacer una canastita redonda. Y esto lo voy a hacer porque me lo han pedido muchísimo. Hago una aclaración. Constantemente alguien tiene que comentar que por qué no uso navaja y por qué uso podadoras. Uso podadoras porque sé que muchas de las personas que están aquí solamente quieren aprender por diversión, por placer, porque les gustan las flores. Y la verdad, yo sé que muchos de ustedes van a usar podadora y yo no les voy a enseñar a usar la navaja, porque cuando quieran aprender van a tener que comprometerse y estar dispuestos a cortarse sus deditos. Pero aquí es para divertirnos. Por eso no uso navaja. Cuando yo trabajo en mi taller sola, siempre uso navaja. Ahí vamos, a mí me gusta, voy a hacer una canasta redonda, comencé poniendo en tres puntos mis rosas, ahora voy a poner tres rosas en la parte de arriba, en diagonal, porque es una canastita redonda, la quiero hacer más bajita que el asa, para que no pierda la forma de la canasta. La razón que estoy haciendo este arreglo es porque muchos floristas me escriben a preguntarme cómo pueden hacer una canasta sin espuma floral. bien, bien, bien y ahora le voy a poner entre mis rosas estos saludos que, al au, hermoso Uruguay saludos Uruguay aunque puede ser un follaje el leucodendron a mí también me gusta como flor porque miren como tiene una punta bien bonita pareciera una florecita ¿Y qué hago? Les voy a platicar. Cuando hago un arreglo redondo, yo lo voy dividiendo en tres secciones. Si se fijan, tengo tres rosas en la parte de arriba distribuidas en tres puntos, tres rosas en la parte de abajo intercaladas. Si yo tengo dos rosas aquí, al centro puse otra rosa. Si yo tengo dos rosas aquí, al centro hay otra y así, más o menos. De esa manera voy distribuyendo equitativamente mis flores. Ahora le voy a meter un poquito de morado está gente quedando que bien está bonito es una canasta otoñal le vamos, pero miren esta leatriz está como encima de la rosa no sé, ahí estás. Wow. vamos a ponerle como flor de relleno o de el mini sempasuchil. que vean algo bien importante cuando hacemos canastas, cuando hacemos arreglos redondos es tratar de trabajar en tres, tres, tres, tres tres rosas arriba, tres rosas abajo tres leatris, tres puntos donde están los leucodendros de esa manera logramos armonía balance y que esté bien distribuidas nuestras flores, no tiene que ser una canasta de musgo, puede ser una canasta de maderita, yo la quise hacer en esta de musgo porque es una canasta otoñal y porque la tenía, pero aquí lo importante era enseñarles cómo podemos, sin usar espuma floral, hacer una canasta. Si se le tira un poquito de agua, no pasa nada, porque la canasta no se va a desbaratar. Lo único, cuando hacemos una caja con flores, directo al agua sin espuma, ahí sí les recomiendo que a la hora de transportar su arreglo, quiten su base de vidrio y lo transporten por separado, y cuando lleguen con su cliente ya pasan... La base de vidrio a la caja. Pero todo lo demás, si se moja poquito, no va a pasar nada. El musgo ayuda a que casi no tire agua. Entonces, anímense, experimenten, jueguen. Muchas gracias.